Sí, la respuesta es sí, hay que declarar la conversión entre criptomonedas. Sí. Tienes que tributar por ello tanto, si has ganado como si has perdido. Al cambiar de una moneda virtual a otra, se produce automáticamente una pérdida o ganancia de patrimonio. Pero, además, tenemos que incluir todas aquellas gestiones realizadas, cualquiera que sea el número total de las mismas, y consignando el valor de adquisición, costes y comisiones, la fecha de adquisición y lo mismo respecto de la venta. Que es un coñazo, claro está. Pero no te líes mi consejo es que te dejes llevar por un profesional y si quieres el mejor precio con diferencia que un asesor en criptomonedas te puede dar por hacerte la declaración de la renta. Ve a la descripción del vídeo y pincha en el enlace para obtener un descuento. Por tan solo 45 euros te quitarás de estrés, dudas y agobios. No importa el número de operaciones que hayas hecho. Pues nada, un saludo y buen día.